La producción de las tecnologías de la información y la comunicación está íntimamente ligada a los denominados minerales de sangre o minerales en conflicto. Estos minerales son necesarios para manufacturar nuestros teléfonos móviles, ordenadores portátiles y de sobremesa, videoconsolas, televisores y muchos otros dispositivos electrónicos como las baterías de los coches eléctricos, por ejemplo. Se les denomina minerales de sangre porque su explotación está relacionada con la financiación de grupos armados, especialmente violentos, y las condiciones laborales penosas de la extracción de estos recursos. La República Democrática del Congo es probablemente el ejemplo más ilustrativo de esta problemática, aunque no el único. El Congo se ubica en una de las regiones del planeta con mayor cantidad de recursos naturales. Dentro de las fronteras del país existen yacimientos de petróleo, oro, goma, cobalto, cobre, tantalio, casiterita, wolframita, uranio y diamantes. Esta gran cantidad de recursos ha estimulado el interés de potencias económicas extranjeras que han formado parte de la tumultuosa historia de este país. Se calcula que el 90% de los yacimientos del este del Congo son gestionados por grupos armados, donde es habitual el empleo de mano de obra infantil, salarios misérrimos y condiciones de vida penosas. Por otro lado, las milicias recurren en muchas ocasiones a la fuerza extrema para ejercer un férreo control en los yacimientos mientras obtienen pingües beneficios. Como se puede sospechar, las violaciones de derechos humanos son una realidad constante en estos escenarios, donde la peor parte suele caer sobre las mujeres. La República Democrática del Congo se trata también de una de las regiones con mayor biodiversidad del planeta, especialmente vulnerable debido a los conflictos violentos y a la minería de recursos naturales. La combinación de estos dos factores ha precipitado la deforestación de sus selvas tropicales que contribuyen al hábitat de especies en peligro de extinción, tales como el gorila de las montañas, el okapi, el bonobo y el elefante de selva africano, entre otros seres vivos. En enero de 2021 entró en vigor el Reglamento 2017-821 aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, mediante el cual se quiere impedir el acceso de minerales de sangre en la Unión Europea. La entrada en vigor de este reglamento se trata de una medida importante, aunque ha sido considerada insuficiente debido a que sólo aplica a materias primas y no a productos acabados. Por otro lado, pequeños importadores como dentistas o joyeros no están obligados a trazar el origen de los materiales que introduzcan en la Unión Europea, ya que se considera que los costes administrativos derivados de este proceso serían muy perjudiciales para las empresas. Por último, este reglamento no contempla la importancia de materiales tales como esmeraldas, carbón, cobre, jade o rubíes, que también estarían relacionados con la financiación de conflictos armados.